La violencia armada sigue presente en muchos países durante los tiempos modernos. Mil millones de personas son invisibles ante la ley. 68 millones se ven desplazadas de sus hogares al año, víctimas de la violencia, la persecución o la violación de derechos humanos. 12 billones de dólares son malversados anualmente por culpa de la corrupción. El 26% de los niños menores de 13 años son víctimas de violencia doméstica. El 31% de los presos nunca recibieron una condena. Todo ciudadano del mundo debe vivir sin miedo a la violencia, bajo una ley que lo ampare y proteja, sin distinciones por su origen étnico, sexo o creencias. Toda persona tiene derecho a la educación y a la sanidad, a participar en decisiones de gobierno que afecten sus vidas, a expresar su opinión sin temer represalias y a resolver sus conflictos mediante la participación de la ley, sin hacer uso de la violencia. Para lograr un desarrollo sostenible en una nación, es imprescindible establecer la paz y garantizar los derechos humanos mediante instituciones sólidas y transparentes que recuerden a los gobernantes sus compromisos, denuncien los excesos y las transgresiones, protejan el medio ambiente y velen por el bienestar de sus habitantes.